Mary Richmond, nacida en Illinois, Estados Unidos, en 1861, fue pionera en el campo del trabajo social. Criada desde los siete años por su tía y su abuela, una feminista activa y sufragista que influyó notablemente en su educación sobre actividad política, sufragio y conocimiento social. Recibió grandes dosis de pensamiento crítico y actitud afectuosa hacia los más necesitados. Defendió la democracia, la participación igualitaria y luchó contra el autoritarismo y el trabajo infantil. Su participación en Charity Organization Society contribuyó a fortalecer su vínculo en el campo del trabajo social y a dar grandes pasos en este ámbito. Definió el caso social individual como un conjunto de métodos que desarrollan la personalidad, reajustando individualmente a la persona, a su medio social y buscando lograr el desarrollo a través de relaciones sociales reafirmadas y adaptadas. Consideraba que los problemas para un individuo debían ser analizados desde el individuo y luego incluir sus lazos más cercanos. Se centró en las fortalezas de la persona en vez de culparlas por las malas y su enfoque se dedicó principalmente a los niños, a las familias y al aspecto médico. Sus ideas son la base para la educación del trabajo social en la actualidad.